El movimiento circular o rotacional es una parte importante de la vida cotidiana, empezando con la rotación de la tierra, que crea el ciclo del día y la noche, hasta la tecnología moderna que depende de este movimiento en una gran variedad de máquinas que utilizan ruedas. Vamos a tomar como modelo el movimiento de un auto en una pista circular, teniendo en cuenta que el auto solo es un ejemplo didáctico para atraer nuestra atención ya que para estudiar el movimiento, la física siempre considera los cuerpos como partículas puntuales, entre otros, sin peso ni tamaño. Para hacer más fáciles las cosas, dejamos de lado los detalles de la pista y la consideramos tan solo como una circunferencia. Esta será la trayectoria a tener en cuenta en nuestro análisis. El primer análisis será cinemático, es decir, que no nos vamos a preocupar de los factores físicos que obligan a nuestro auto a mantenerse en esa trayectoria. Ahora, introducimos un sistema de referencia. Para un análisis básico del movimiento circular, basta con estudiarlo como un movimiento en el plano. Por lo tanto, un buen sistema de referencia es el plano cartesiano en el cual hacemos coincidir el origen de coordenadas con el centro de la circunferencia. Para referenciar a nuestro auto en el sistema de coordenadas, en cada instante de tiempo le hacemos corresponder un segmento de recta trazado entre este y el centro de coordenadas. Es obvio que este segmento es equivalente al radio de la circunferencia. Así las cosas, observamos que el movimiento del cuerpo implica un giro del radio en torno al centro de la trayectoria circular. Detengamos la película por un instante. Tomemos como base para la medición de ángulos la parte positiva del eje X. Al girar el radio a causa del movimiento del auto, observaremos que se genera un ángulo formado entre el radio y el eje X, en cada posición mediremos un ángulo diferente, es decir, que cada posición del móvil en la trayectoria circular está determinada por un ángulo y el radio de la circunferencia. A este ángulo lo llamamos posición angular. Por cuestiones de cálculos matemáticos, los ángulos se deben medir en unidades de radianes. Ahora, tomaremos dos posiciones cualesquiera del móvil en la trayectoria. Congelamos la película y a esta posición la identificamos como inicial. A esa posición le corresponde una posición angular, establecida aquí por un valor del ángulo θ. Lo llamamos θ0. sub cero. Avanza el movimiento. Volvemos a congelar la película en otra posición a la que llamamos posición final. A su correspondiente posición angular la llamamos teta sub 1. Al ángulo barrido por el radio en el viaje de la posición de inicio hasta la posición final es a la que le llamamos desplazamiento angular. Este generalmente se lo simboliza con la letra griega delta mayúscula que tiene forma de triángulo seguida de la letra que representa el ángulo, en este caso teta. El desplazamiento angular es igual a la posición angular final menos la posición angular inicial, teta sub 1 menos teta sub 0. Y es positivo cuando el giro se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj y negativo cuando el giro es similar al de las manecillas. Con esto diremos que la rapidez angular mide la rapidez con que se realiza un desplazamiento angular. Generalmente se representa con la letra griega omega. La velocidad angular media es igual a la relación entre el desplazamiento angular y el tiempo utilizado. Un movimiento circular se denomina uniforme cuando su velocidad angular es constante. Un cuerpo en estas condiciones siempre lo vamos a observar viajando al mismo ritmo por toda la trayectoria circular. Además, en cada vuelta que realice el móvil se van a repetir las mismas posiciones ya ocupadas con anterioridad. Estamos frente a un movimiento repetitivo que también se le conoce como movimiento periódico. El siguiente análisis nos permitirá deducir la ecuación de la posición angular para este movimiento. Comprobaremos que esta descripción matemática tiene la misma forma de la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniforme. Para determinar esta ecuación vamos a tomar la definición inicial de velocidad angular, exactamente de la velocidad angular media. Dijimos que la velocidad angular media es igual a desplazamiento angular delta teta sobre un intervalo de tiempo delta t. Ahora, sabemos por definición del movimiento circular que la velocidad angular es constante, entonces, en particular, esta velocidad angular debe ser igual a cualquier velocidad angular media, entonces, Podemos decir que velocidad angular es igual a delta teta sobre delta t. Entonces, omega nos queda delta teta, si observamos en el gráfico, es el ángulo teta restándole el ángulo teta sub 0. Entonces aquí nos queda teta menos teta sub 0. Tomamos aquí en la primera posición un tiempo inicial t sub 0 y el tiempo final que sea t, entonces nos queda t menos t sub 0. omega por lo tanto va a ser igual a teta menos teta sub 0 sobre, ahora el tiempo inicial por comodidad tomémoslo como un tiempo cero y entonces nos queda simplemente t menos 0. Aquí pasamos t a multiplicar al lado izquierdo de la ecuación y nos queda omega por t igual a teta menos teta sub 0. Aquí hacemos un cambio, leemos teta, teta sub 0 lo pasamos a sumar y entonces nos quedaría teta sub 0 más omega por t. Observemos que esta ecuación que nos establece la posición de un movimiento circular uniforme como la suma de una posición inicial más la velocidad angular por tiempo es muy similar a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento circular uniforme, dadas sus características de ser repetitivo, se establecen dos magnitudes básicas, periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Si iniciamos el conteo del tiempo justo cuando el auto pasa por la línea de meta, el tiempo que marque el reloj cuando vuelva a pasar por ese punto será el periodo y sabemos que en cada vuelta tardará el mismo tiempo. Si se conoce un número de vueltas realizado en un determinado tiempo, el periodo se puede calcular dividiendo el tiempo total entre el número de vueltas. Sus unidades de medida son unidades de tiempo, tales como segundos, minutos horas, días o incluso años. Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas, porque este es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa sobre su eje. La frecuencia, en cambio, nos informa sobre la cantidad de vueltas que realiza el móvil en la unidad de tiempo. Para determinar la frecuencia debemos establecer obligatoriamente una unidad de medida del tiempo, y de acuerdo a la unidad establecida, el valor de la frecuencia se expresará de manera diferente. Además, en una unidad de tiempo es posible que el móvil realice muchas vueltas o no alcance a realizar ni siquiera una, como le ocurre a nuestro auto. En este caso la frecuencia será una fracción de vuelta. Esta magnitud nos da una idea de qué tan rápido está girando un cuerpo en torno a un centro. Para medirla suelen utilizarse las unidades vueltas por segundo o revoluciones por minuto. El periodo y la frecuencia se relacionan. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. El periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Esto significa que a mayor frecuencia se tendrá menor periodo y viceversa. El auto de la pista 1 tiene mayor frecuencia que el de la pista 2. En una unidad de tiempo realizará mayor cantidad de vueltas. En consecuencia, el periodo del auto 1 es menor que el auto 2. Este hecho significa que en 1 hay menos tiempo para hacer una vuelta completa y por esa razón obliga al auto azul a ir más rápido. Además, es fácil observar que el auto 1 debe viajar con mayor velocidad angular. Ahora vamos a establecer las relaciones matemáticas que tienen el periodo y la frecuencia con la velocidad angular. Dado que estamos estudiando un movimiento en el cual la velocidad angular es constante, eso nos permite calcularla con base en cualquier desplazamiento que nosotros elijamos. En este caso, lo vamos a realizar con un desplazamiento angular de una vuelta completa del auto en su trayectoria circular. Para ello, tomamos un punto cualquiera de la trayectoria como punto de inicio de nuestro análisis. Dejamos correr la película y y observamos el movimiento del auto hasta que regrese nuevamente a la posición desde la cual iniciamos el análisis. A partir de esta situación, y teniendo en cuenta que la velocidad angular es constante, podemos encontrar expresiones matemáticas que nos permitan calcularla ya no con base en desplazamientos, sino con el periodo o la frecuencia, y al mismo tiempo determinar las relaciones que existen entre estas magnitudes. Detengamos aquí la película. El auto ha realizado una vuelta completa. En consecuencia, el desplazamiento angular corresponde a un ángulo de 360 grados o que medido en radianes es equivalente a 2pi. Volvemos a retomar la definición original para velocidad angular cuando dijimos que la velocidad angular es igual a un desplazamiento angular delta teta sobre el intervalo de tiempo que se haya utilizado en ese desplazamiento. Como acabamos de hacer el análisis para un desplazamiento que corresponde a una vuelta completa, en esa vuelta completa dijimos que el desplazamiento angular es igual a 2 pi radianes, que es lo mismo que decir 360 grados. Aquí el intervalo de tiempo es igual al periodo, esa es la definición de periodo, es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. Entonces reemplazamos en la definición original de velocidad angular y nos quedaría 2pi, que es delta teta, sobre periodo. Esta es una ecuación basada en el periodo para la velocidad angular. Ahora, también sabemos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Reemplazamos este valor, reemplazamos esta relación entre el periodo y la frecuencia, y nos queda que omega es igual a 2pi sobre 1 sobre frecuencia. Aquí hacemos operaciones. Y nos quedaría 2pi por frecuencia sobre 1. Esa es la ecuación relacionando la velocidad angular con la frecuencia. La velocidad angular se mide con base en ángulos de giro, pero no nos da ninguna información sobre cómo viaja el móvil sobre su trayectoria circular. Para hacernos una idea de ello, es necesario hablar de la rapidez con que nuestro auto se mueve sobre los puntos de la circunferencia, esta nos dará siempre un valor positivo y en este tipo de movimiento se denomina rapidez lineal. Tomemos un tramo de la circunferencia, lo que corresponde a un arco que aquí hemos representado con delta S. Se acostumbra a utilizar la letra S para representar la longitud de un arco. Al ser un movimiento circular uniforme, esto implica que el auto se mueve a través de ese trayecto también con movimiento uniforme. La longitud del arco es la distancia que el auto debe recorrer y esta depende directamente de un desplazamiento angular y el radio de la circunferencia. Si tomamos el arco de circunferencia y lo desdoblamos para convertirlo en un trayecto recto, observamos que este es el equivalente rectilíneo de nuestro movimiento. Este es además un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, empecemos estableciendo una relación entre la longitud de este trayecto, entre la longitud del arco y el desplazamiento angular y también el radio. La longitud de un arco de circunferencia es igual a multiplicar un ángulo, el ángulo que lo genera, por el radio de la circunferencia. En este caso, el ángulo que le corresponde a ese arco es el desplazamiento angular multiplicado por el radio. A su vez, eh, sabemos que la rapidez en general se define como un desplazamiento lineal sobre un intervalo de tiempo. En este caso el desplazamiento es la longitud de arco, por lo tanto si reemplazamos nos quedaría delta teta multiplicado por el radio, esto dividido entre delta t. Pero delta teta sobre delta t ya dijimos que esto es la velocidad angular, entonces la rapidez lineal nos queda velocidad angular multiplicado por radio. A su vez... La velocidad angular acabamos de establecer de que es igual a 2pi sobre periodo. Entonces la rapidez lineal nos quedará 2pi sobre periodo multiplicado por el radio de la trayectoria. Cuando en un movimiento circular uniforme para un instante preciso de tiempo, además del valor de la rapidez necesitamos considerar la dirección del desplazamiento, estamos hablando de la velocidad instantánea del movimiento. En este caso se la conoce como velocidad lineal y para medir esta velocidad hay que hacerlo en desplazamientos bastante pequeños. Pero para visualizar nuestro análisis, partiremos de un desplazamiento considerable, un desplazamiento fácil de percibir. Para ello, establecemos dos puntos sobre la trayectoria, el punto P sub 0 y el punto P sub 1, que serán el punto de partida y el punto de llegada respectivamente. Trazamos por ellos una recta que nos servirá de referencia y el vector desplazamiento que por definición va del punto de partida al punto de llegada. A este desplazamiento lo llamamos delta R. Ahora, recordemos la definición que la física hace de la velocidad. Se inicia con el concepto de velocidad media. Esta magnitud vectorial es una relación entre un desplazamiento y un intervalo de tiempo necesario para realizar dicho desplazamiento. En este caso, el vector delta R y el intervalo de tiempo que lo podemos llamar delta T. La velocidad instantánea se define como la velocidad media calculada para un intervalo de tiempo infinitamente pequeño, lo cual matemáticamente se expresa de la siguiente forma. b, velocidad instantánea, igual al límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media, pero la velocidad media la podemos escribir como delta r sobre delta t. Interpretemos parte por parte esta definición. La operación llamada límite es una forma que se tiene de expresar matemáticamente una dinámica en movimiento. Al decir que delta t tiende a cero se da a entender que éste se debe tomar como un valor infinitamente pequeño. Pero en nuestro caso, al hacer bastante pequeño el tiempo, también estamos obligando a nuestra partícula móvil a realizar desplazamientos supremamente pequeños. En consecuencia, al llevar el tiempo hacia cero, lo que estamos obligando es que el punto de llegada P1 se ubique bastante cerca del punto de partida, P0. Al ampliar ese mundo infinitamente pequeño, comprobamos... Que si paramos por un rato el acercamiento de los puntos, el vector desplazamiento prácticamente coincide con el arco de circunferencia por el cual se mueve el móvil. Para asegurarse que la coincidencia sea exacta, la operación límite nunca se detiene y continúa acercando el punto P1 hacia el punto P0. Con esto ya podemos regresar a nuestro mundo de lo grande. Y podemos afirmar que si el intervalo de tiempo viaja hacia el valor cero, entonces vemos que el tamaño de delta R es casi igual a la longitud del arco de circunferencia delta S. Para cuadrar las cosas, tomemos estos dos valores y dividámoslos entre el valor pequeñísimo del tiempo. Es obvio que los resultados de esas divisiones seguirán siendo bastante aproximados uno al otro. Ahora aplicamos la operación límite. Esta operación nos garantiza que al acercar el intervalo de tiempo a cero, a una distancia más pequeña de lo que podamos imaginar, estas dos divisiones, ya dejan de ser aproximadas y se convierten en iguales. Entonces tenemos límite cuando delta T tiende a cero de la magnitud de delta R sobre delta T, ya no va a ser aproximado sino igual a delta S sobre delta T. Pero este límite en realidad es la magnitud de la velocidad instantánea y delta S sobre delta T es la rapidez lineal como ya lo habíamos dicho antes. Entonces podemos afirmar que la magnitud de la velocidad lineal es igual a 2 pi por R sobre periodo. Nos falta ver qué sucede con el vector velocidad instantánea. El vector de la velocidad tiene la misma dirección del vector de desplazamiento y observamos que el desplazamiento seguía la dirección de la recta que pasa por los dos puntos, que casi se juntaron. Esta recta al final de cuentas se convierte en una tangente al punto P0. sub En definitiva, el vector velocidad lineal es un vector tangente a la trayectoria en el punto donde se encuentra el móvil en un instante de tiempo. Ya sabemos que la velocidad en todo el recorrido tiene la misma magnitud y que es el valor de la rapidez lineal. Ahora analicemos cómo es el vector velocidad. Tomemos tres puntos diferentes en la trayectoria circular y analicemos cómo es la dirección de la velocidad lineal en ellos. En el punto P1 sub sabemos que la velocidad V1 sigue la dirección de la tangente a este punto. Si trazamos una tangente en el punto p sub 2, observaremos que la velocidad b sub 2 es diferente a b sub 1. Al volver a repetir el proceso en p sub 3, tenemos que la velocidad lineal b sub 3 tiene una dirección diferente a los dos vectores anteriores. En este análisis, Hemos podido comprobar que en los tres puntos tenemos vectores de velocidad lineal diferentes porque cada uno de ellos tiene dirección diferente. Con esto podemos inducir que en cada punto de la trayectoria circular habrá un vector lineal diferente, pero su magnitud sí es igual para todos. En general, habrá que decir que el movimiento circular uniforme no tiene velocidad lineal constante porque en cada punto de la trayectoria tiene una dirección diferente, pero su magnitud sí es constante.